La pandemia ha sido un aprendizaje para todos y si hay algo que definitivamente quedó como lección aprendida es que la salud es un asunto de todos. Y definitivamente nunca hubiera yo pensado estar en un vacunatorio en la Universidad de Costa Rica verdad, haciendo frente a una pandemia mundial. El contar con este, con este espacio físico ha sido una gran ventaja para el área de salud. Esto nos permitió seguir atendiendo la pandemia en las sedes de VAIS y centralizar la vacunación en, este, en esta infraestructura, ¿verdad? En, la, en la sede universitaria Rodrigo Facio. Eso es lo que, la ganancia más grande que ha tenido el trabajar con, con instituciones paralelas a la, a la caja. Han sido pues, nueve meses de mucho trabajo, de muchas experiencias, uno de los mayores aprendizajes. Es tal vez como el trato hacia las personas, ¿verdad? Desde los niños ahora que, que se vacunan acá, hasta adultos mayores que a veces vienen solitos. Entonces creo que es un crecimiento personal y profesional. Eh, siempre he dicho que uno tiene que dar un poquito de lo que uno ha recibido en la U, ¿verdad? No todo ser estrictamente académico, porque cuando salgamos al mundo laboral, pues vamos a tener que tratar con personas de todo tipo, ¿verdad? Desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces, yo creo que ese aprendizaje es sumamente, pues, importante y también no dejo de, de lado eh, los amigos que uno hace acá, ¿verdad? de diferentes carreras. A veces tal vez por, por nuestra vida, de cada una de las diferentes carreras que estamos acá pues, representadas en, en el programa de voluntariado, no tenemos oportunidad de involucrarnos en otros proyectos y solo conocemos gente de, de nuestro mismo ámbito. Entonces es una gran oportunidad para, para ser amigos de, otros, de otras áreas. El 22 de julio del 2021 es una fecha que todos los uruguayos recordaremos. Ese día sufrimos un evento catalogado por, como extremo por parte del Instituto Meteorológico Nacional en el cual en menos de 24 horas recibimos las lluvias de un mes. Entonces esto significó una, una situación extrema sin antecedentes en la historia de Turrialba que representa también la realidad del cambio climático en los territorios. A raíz de la emergencia, muchas instituciones se pusieron a disposición nuestra. De las primeras puedo decir que fueron las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias y la Universidad de Costa Rica. La comunidad de Turrialba la vivirá agradecida eternamente por las tareas que estuvo desarrollando durante días, noches, continuas, por parte del equipo de la universidad. Desde habilitar rutas nacionales, rutas cantonales, remover troncos, ayudar en temas de logística, abastecer de recurso tan importante como el agua. Yo creo que eso es un claro ejemplo de la necesidad de buscar modelos de gobernanza en donde el más fuerte o el más cercano ayuden a atender a quienes más lo ocupan en un determinado momento.